Para formar las sales ácidas partimos de un ácido, igual que hacíamos con las sales ternarias, pero en este caso el ácido no pierde todos los hidrógenos. Es decir, para formar una sal ternaria lo que hacíamos era crear el anión quitándole todos los hidrógenos y ahora lo que vamos a hacer es dejarle algún hidrógeno. Entonces las sales ácidas que se formen pues dependerán o que se puedan formar de cuántos hidrógenos eh, tenga el ácido inicial. ¿Vale? Bueno, pues en este caso el ácido sulfúrico solo puede perder un hidrógeno o todos los hidrógenos, que serían sus dos hidrógenos, pues para formar la sal ácida solo puede formar una eh, perdiendo un solo hidrógeno. Quedaría SO4, uno menos. Y ahora hacemos igual que con las sales ternarias. Lo que vamos a hacer es combinarlo pues, con algún elemento, por ejemplo, con el sodio. Bueno, pues el sodio... Tiene número de oxidación 1 más y lo vamos a combinar con el HSO4, 1 eh, menos. Como siempre, intercambiamos los números de oxidación, este sería para allá y este para allá. Y la sal nos quedaría de la siguiente manera, NaHSO4, porque los dos tienen subíndice 1. Si por ejemplo lo combinásemos con magnesio que tiene 2 más, al combinar con el HSO4, 1 menos, intercambiamos los números de oxidación, este iría para allá y este para allá, nos quedaría de la siguiente manera, MGHSO4 y aquí un subíndice 2. Así que los nombres serían distintos. Bueno, vamos a ver primero la tradicional. Eh, el nombre es prácticamente igual que con las sales ternarias, es decir, eh, tenemos que cambiar los sufijos igual que con las ales, utilizando pues osito y picopato. Es decir, la terminación del ácido si termina en oso, se cambia por ito, y si acaba en ico, se cambia por ato. Mismo truco. Entonces, en este caso, como el ácido era ácido sulfúrico, pues en el primer ejemplo, NaHSO4, bueno, pues del ácido sulfúrico pasaríamos al sulfato. ¿Qué ocurre? Que como aparece un hidrógeno, pues escribimos delante hidrógeno. Hidrógeno. Así que nos quedaría hidrógeno sulfato. Y como lo estamos combinando con el sodio, pues nos quedaría de sodio. Así que el nombre sería hidrógeno sulfato de sodio. Y en el otro ejemplo, pues sería prácticamente igual. El otro ejemplo que teníamos era MgHSO4 y aquí un 2, pues esto sería hidrógeno. Sulfato de magnesio. Si apareciesen más hidrógenos, pues pondríamos el prefijo di, di hidrógeno eh, o si apareciesen tres, pues trihidrógeno, trihidrógeno, lo que sea de eh, la otra sustancia. Vamos a ver a continuación cómo, cuál sería el nombre según la nomenclatura sistemática utilizando la nomenclatura de hidrógeno. Ahora la nomenclatura sistemática que vamos a utilizar, que es la nomenclatura de hidrógeno, solo tenemos que escribir lo que vemos. Hay que tener cuidado de nombrar primero esta parte y luego el sodio. Así que este compuesto eh, pues escribimos tal cual lo vemos. Esto sería hidrógeno, hidrógeno, y ahora escribimos eh, como aparecen cuatro oxígenos, pues tetraóxido sulfato, siempre eh, aparecen las mismas terminaciones, de sodio. Y en el segundo ejemplo, pues escribi escribiríamos bis, porque aparecen dos veces eh, este anión, y entonces tendríamos que escribir, ponemos un corchete porque luego va a aparecer un paréntesis igual que en el ejemplo anterior, y escribiríamos hidrógeno, tetraóxido, sulfato, cerramos el corchete de magnesio. Puede resaltar solo... Eh, las cosas que aparecen siempre, pues la palabra óxido aparece siempre, la terminación ato aparece siempre, independientemente de que provengas en la tradicional fuera ácido sulfúrico o ácido sulfuroso, nos daría igual, aquí siempre ponemos ato, ¿vale? Pues nitrato, fosfato, lo que sea. Eh, y luego pues tener cuidado con los prefijos, poner la palabra hidrógeno eh, y que no hay que poner... Tildes ni en hidrógeno ni en óxido, ni nada más, se pone todo seguido. Bueno, pues esto sería todo. Ahora vamos a construir la fórmula a partir del nombre. Lo primero que hay que identificar es si el nombre es eh, sistemático, sistemático, nomenclatura de hidrógeno o tradicional, y en este caso, este ejemplo, hidrógeno selenito de calcio, pues identificamos que es tradicional. ¿Por qué? Pues uno, nos han puesto aquí una tilde, y en la sistemática no se ponen tildes. Y luego también eh, lo podemos identificar porque aquí hay una terminación ito y si fuera la sistemática siempre termina en ato, independientemente del ácido del que proveniese. Así que eh, esta es nomenclatura tradicional. Bueno, pues elementos que hay que identificar. Eh, lo primero, que ya está aquí marcado, eh, que termina en ito, por lo tanto la tradicional si el ácido terminaba en oso, la sal se convierte en la terminación en hito. Así que ya sabemos que viene de un ácido del selenio y que termina en oso. Eh, con la palabra aquí hidrógeno, pues ya sabemos que es una sal ácida, entonces el ácido no va a perder todos sus hidrógenos. Y con esto ya tenemos eh, para empezar. Así que esta sal va, proviene, eh, proviene del ácido selenioso. ¿Vale? Como esto acaba en hito, pues viene del selenioso. Eh, sabemos que el selenio tiene números de oxidación más 2, más 4 y más 6 y hay que recordar pues, que las terminaciones o prefijos y sufijos eran hipooso porque tenía 3, oso e ico. Estas son las terminaciones posibles. Como estamos... Con el selenioso, pues el número de oxidación que está utilizando es la más 4. Así que podemos construir el óxido, Se2O4, que al simplificar nos queda SeO2, le añadimos una molécula de agua y nos queda H2SeO3. Pues este es el ácido del cual partimos, que es el ácido selenioso. A partir de aquí, ¿qué tenemos que hacer? Pues le quitamos un hidrógeno, porque es una sal ácida, así que nos queda hseo menos y nos están diciendo que lo combinemos con calcio. El calcio tiene número de oxidación más 2, pues ahora ya nos queda, como siempre, intercambiar los números de oxidación, y ya con esto podemos terminar de construir la fórmula. Así que nos queda CAHSEO3.2. Esta sería la fórmula que tenemos que obtener. En la nomenclatura sistemática, creo que habiendo visto las eh, sales ternarias, pues no merece la pena eh, porque nos dice exactamente lo que tenemos que escribir. Con lo cual, pues eh, lo dejo como ejercicio.